Tiene que participar Otra de las acciones es el trabajo conjunto con las autoridades seccionales y con el sector privado para que sean ellos los que puedan ofertar viviendas de interés social. De las 325 mil viviendas, 191 mil se adjudicarán a familias de escasos recursos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno diseña la hoja de ruta para promocionar al Ecuador en el contexto mundial a través de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021. La Agenda de la Política Exterior 2017-2021 se convertirá en la hoja de ruta para la gestión del gobierno nacional durante los próximos cuatro años para fortalecer la inserción estratégica del Ecuador en el mundo como una potencia turística y cultural, así como exportadora de bienes y servicios de alta calidad. La construcción de este documento, que inició este 26 de junio, partirá del diálogo y la participación directa con los diversos actores de la sociedad. Así lo explicó la canciller María Fernanda Espinosa. Fortaleceremos las relaciones comerciales con los países de la región latinoamericana y caribeña, ampliaremos nuestras relaciones con todos los países del mundo. Fomentaremos las exportaciones y su diversificación apoyando no solo a los grandes exportadores sino también a los pequeños productores para que la economía popular y solidaria pueda acceder a mercados internacionales. Este proceso interinstitucional involucra a los ministerios de turismo, comercio exterior, cultura y patrimonio y de relaciones exteriores y movilidad humana. El propósito es analizar la ampliación de las relaciones con todos los países del mundo, el apoyo a los pequeños productores y la promoción del patrimonio y la diversidad cultural del Ecuador. Desde la óptica del Ministerio de Comercio Exterior, uno de nuestros principales intereses es el de aperturar mer nuevos mercados de bienes y servicios que deriven al cambio de la matriz productiva. Esto desde la perspectiva de una triple diversificación más productos de exportación con mayor valor agregado y a mayores destinos en el mundo. En el sector de turismo existen tres metas a alcanzar en los próximos años, dinamización del turismo nacional, atracción de turistas extranjeros al país y de inversiones hacia el turismo en el Ecuador. Nosotros ahora, dirigiéndonos sobre todo al tema del turismo receptivo, vamos a continuar en la línea de la promoción, pero le vamos a añadir un ingrediente que estimamos sea fundamental para que el resultado sea un número enorme de turistas visitando el Ecuador, y es el de la comercialización. Mientras que en la promoción cultural, artística y patrimonial se trazarán ejes estratégicos de relacionamiento internacional que fortalezcan la difusión de nuestras identidades y sus creaciones artísticas la promoción cultural, artística, patrimonial del Ecuador en Latinoamérica y el mundo, demanda el compromiso y la acción efectiva de múltiples instancias gubernamentales. La consolidación de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021 reúne a los miembros del sector en la primera jornada de trabajo conjunto, que se realizará hasta este 27 de junio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Gobierno Nacional impulsa una campaña para recuperar la historia de personajes relevantes para el Ecuador a través de la exposición de sus retratos en instituciones públicas. El primer retrato será el de Emanuel Espejo, el cual estará en exhibición de uno a dos meses. Con el retrato de Emanuel Espejo, arrancó la campaña Educomunicacional que busca destacar a personajes históricos nacionales en todo el territorio ecuatoriano, como reflejo de la diversidad identitaria e intercultural. Para el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez, esta iniciativa busca la resignificación de hombres y mujeres que trascendieron y forjaron la historia del país con su pensamiento, su trabajo, su obra y su acción. Manuela Espejo es muy importante, es, eh, no solamente por ser hermana de Eugenio Espejo, sino también por ser la...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 suponga que vamos a, a trabajar de cada personaje emblemático para hacer también talleres, mesas redondas, seguramente hay algún spot de televisión se ha pensado, y tratar en las escuelas, en los colegios, sobre aquel personaje. El uso de las representaciones de los personajes históricos reemplazará al tradicional cuadro con la fotografía del presidente de la República, colocada en los despachos ministeriales y en los principales edificios públicos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El segundo mandatario, Jorge Glass, aseguró que hizo respetar al Ecuador frente a la constructora Odebrecht y que el dinero que el Estado ahorra en generación de energía es un rubro que a su vez se dirige a salarios de maestros, de médicos, enfermeras, libros, uniformes, carreteras y otras inversiones públicas. Yo voy a decir lo que representó la decisión política política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 Ahora le contamos que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación reconoció con el premio al mérito académico a abanderados y escoltas del régimen Sierra y Amazonía. Los alumnos recibieron como premio por su aprovechamiento un viaje en el tren Ecuador. El ministro de Educación, Fander Falconi, presidió este evento. Fueron 188 bachilleres del régimen Sierra y Costa a quienes el Ministerio de Educación reconoció con el premio al mérito académico. Ellos fueron los abanderados y escoltas de sus respectivas instituciones, por lo que recibieron como reconocimiento un viaje en el tren Ecuador para visitar diferentes lugares del país. Una de las estudiantes galardonadas fue Pamela Riera, quien destacó que con este premio el gobierno nacional reconoce el esfuerzo realizado en su vida estudiantil. A quien represento conforma un grupo de adolescentes que no esperaron sentados los regalos, sino que se esforzaron por conseguirlos. Cada tarea cumplida, cada evaluación dada, cada exposición ofrecida, pero sobre todo, cada nota obtenida no es sino el reflejo de la persecución de metas claras. El evento de entrega de certificados del viaje se desarrolló en Cuenca y fue presidido por el ministro de Educación, Fander Falconi, quien señaló que es justo que el Estado ecuatoriano reconozca la perseverancia de sus ciudadanos. Por eso se ha establecido un premio a la excelencia académica de los bachilleres un viaje por tren en dos rutas la legendaria nariz del diablo que une a la costa con la sierra y la avenida de los volcanes ustedes son el orgullo de sus padres de sus maestros y de todos nosotros que hoy les entregamos el tren de destino que se llama ecuador conduzcan ese tren con cuidado pero sin detenerse nunca lo dejen descarrilar y así como nosotros les entregamos en un buen estado Ustedes deberán un día poner este tren en la historia en manos de otros jóvenes que un día tomarán su puesto. El paseo incluye alimentación, alojamiento, además de varias actividades complementarias, como una motivación a los estudiantes que se destaquen durante su vida escolar. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. El diálogo nacional es una iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, en busca de consolidar grandes acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad civil y la ciudadanía. El diálogo es el mejor camino para el desarrollo. El diálogo es una puerta abierta para comunicarnos entre los diversos pueblos y nacionalidades mega diversos que existimos en el país. Tratar de ver todos los puntos de vista de la sociedad, de la oposición, de la población, de los gobernantes, de los empleados públicos, privados, de todos los que conformamos el Ecuador. Nos invita a participar a todos los sectores para que podamos colocar nuestras posturas y de esta manera hallar acuerdos entre todos. Necesitamos salir adelante, el país lo necesita. Estas son las impresiones de la ciudadanía sobre el diálogo social nacional impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno, y que arrancó recientemente.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 nada sobre ustedes sin ustedes. Dentro de este proceso se reconocerán las demandas legítimas de todos los sectores mediante el diálogo directo con los diferentes actores sociales, grupos, colectivos y organizaciones, reduciendo así los niveles de conflictividad social y promoviendo la participación ciudadana. Bueno, en este caso me parece correcto porque ya que el Ecuador necesita tener, eh, estar unido, porque no está mal que estemos dispersos unos por aquí, otros por allá, el país necesita progresar. Y por medio del diálogo me parece que va por un camino hasta el momento de Lenín Moreno. En este sentido se han establecido espacios que trabajarán a través de mesas político-estratégicas y sectoriales. Las mesas serán las del Acuerdo Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial, Acuerdo por la Unidad, Acuerdo por la Información, Acuerdo por la Educación. Acuerdo por el Agro y lucha contra la corrupción. Reduciendo así los niveles de conflictividad social y promoviendo la participación ciudadana. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 14 minutos, tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros, regresamos con más noticias del Ecuador al regresar.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 Fin de Espacio Promocional. Gracias por su sintonía. Le contamos ahora que Ecuador continúa sumando logros. En esta ocasión el país ingresó a la página de los Recorguines Guinness en la lucha contra el consumo de estupefacientes.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 Cambios repentinos de humor, aislamiento del grupo school, escolar y descuido en su presentación son algunos de los comportamientos que los padres deben tomar en cuenta en posibles casos de consumo de droga en el hogar. Veamos los detalles en la siguiente nota. La lucha contra el consumo de drogas es un problema de salud pública que involucra a toda la sociedad, por lo que saber identificar los posibles signos de consumo nos ayudará a brindar la ayuda necesaria a amigos, compañeros o familiares. No tienen interés por el estudio, eh, comienzan a vestirse diferente, comienzan a actuar diferente y ese es la, el síntoma que nosotros identificamos. Los establecimientos educativos son un espacio propicio para la creación de actividades alternativas, actividades que pueden aportar de forma notable al uso adecuado del tiempo de los jóvenes. Y nosotros hemos buscado un espacio como docentes, como institución, hemos buscado un espacio para que los chicos se dediquen a lo que es, lo que está viendo usted, al, al, al, a la cultura, a fomentar lo que son las raíces de, nuestras, de nuestro sector. Y ellos se sienten involucrados en eso. Están, El tiempo libre lo ocupan en una manera positiva. Esa cosa es muy mala. Es muy malo y puede traer consecuencias más para los familiares y para la familia de ustedes y para los amigos. Estamos en casa ahí. Contar que no lo consuman y que, bueno, para mí es mejor que haga un poco de baile, un poco mejor. En este 26 de junio, día en que se conmemora la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, unámonos a la iniciativa gubernamental. Familias fuertes, no más consumo de drogas. Siempre decirles pues a nuestros jóvenes de que pues hagan todo lo posible, porque decir no a las drogas, a la vida, sí, a la salud, sí. ¿Cómo? Pues dedicándose al deporte, dedicándose a la música y al estudio, porque para ellos están. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. La secretaria Técnica de Drogas, Lady Zúñiga, anunció que este día jueves el gobierno nacional será premiado internacionalmente por su nueva estratégica de lucha contra el consumo de drogas. El día de hoy la Secretaría Técnica de Drogas está eh, lanzando su acuerdo nacional para que efectivamente todas las instituciones públicas, privadas, y todos los participantes, tanto de la autoridad central como gobiernos locales, se unan a esta iniciativa. Es importantísimo que podamos asumir por responsabilidad la política de prevención de drogas, sobre todo de consumo juvenil de drogas. Este día jueves vamos a ser premiados por eh, un ODC, justamente por una nueva estrategia que estamos implementando en prevención, que ya no es solamente eh, prevenir y hablar de drogas con los jóvenes. Hay también que hacerlo con los padres y esta estrategia va a ser reconocida también a nivel internacional este jueves, pues es una estrategia que permite eh, afianzar los lazos familiares como una forma de prevenir el consumo de drogas. Se llama el proyecto Familias Fuertes y efectivamente está siendo ya puesto en marcha en nuestro país y la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en rueda de prensa, se refirió al premio mundial que recibió Ecuador por parte de las Naciones Unidas para el Servicio Público, que promueve y reconoce la innovación y la excelencia en la prestación de los servicios públicos en el mundo. Esto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación al premio, mencionarles que gracias a esa iniciativa que hemos llevado a cabo durante esta última década, el Ecuador... Frente a más de 300 eh, iniciativas que estuvieron postulando por este reconocimiento internacional, se le entregó el primer premio de las Naciones Unidas al Servicio Público en la categoría Gestión e Innovación en Salud, que significa que muchos países y muchos postulantes presentaron iniciativas que han sido minuciosa. Y eh, metodológicamente revisadas por un organismo como es la Organización de las Naciones Unidas y se determinó que esta iniciativa que les hemos presentado el día de hoy, estos 10 años de trabajo conjunto de articular a la Red Pública Integral de Salud y también a la Red Privada Complementaria, se han hecho merecedores de ser reconocidos internacionalmente como el primer lugar en una iniciativa de gestión pública en beneficio de la salud, en este caso de los ecuatorianos y ecuatorianas. En el marco del cuarto aniversario de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, reconocidos panelistas expusieron los avances y desafíos de esta normativa. El Saquishpe de la Superintendencia de Comunicación Supercom aseguró que disminuyeron los contenidos violentos en los medios de comunicación y se instauró la responsabilidad de informar de forma verídica y contrastada. Además, indicó que las sanciones no son desproporcionadas. Por su parte, el asambleísta Jorge Yunda señaló que no se trata de desechar la normativa, sino de reforzarla. El secretario de Comunicación, Alex Mora, aseguró que es el momento adecuado de combatir los avances, de debatir los avances de la normativa que garantiza el derecho a la comunicación. Son cada vez menos y aisladas las voces que piden desecharla, aseguró. El compromiso al finalizar la jornada fue de continuar el análisis de la ley de comunicación conjuntamente con los principales involucrados, es decir, medios de comunicación, órganos de regulación y control, asambleístas y ciudadanos. En otro tema, esta mañana en rueda de prensa, Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Guayas, condenó las declaraciones del dirigente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, José Villavicencio, quien hace pocos días exigió la destitución del titular del directorio del IES, Richard Espinosa.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 No se ha generado ningún perjuicio económico, más bien luego del informe de Contraloría recién los estados financieros serán enviados a la superintendencia de bancos para su aprobación. Ante las amenazas de movilizaciones y el condicionamiento hecho por el FUT al presidente de la República, Lenín Moreno, de acceder al diálogo a cambio de la destitución de Espinosa, Gómez advirtió que la CUT se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desestabilización. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Pasamos al ámbito deportivo. Ecuador tuvo una destacada participación en el Campeonato Sudamericano de Atletismo desarrollado en Asunción, Paraguay. El país logró cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. La delegación ecuatoriana obtuvo nueve medallas en la edición número 50 del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolló en Asunción, Paraguay. La atleta Ángela Tenorio dio la primera presea dorada en los 100 metros planos al obtener la marca de 11.02 segundos y el pase al Mundial de Londres. Posteriormente, el cuencano Byron Piedra, uno de los deportistas que más veces ha ganado en tierras paraguayas, alcanzó un tiempo de 29 minutos y 3 segundos en los 10.000 metros planos. Con ello, también obtuvo su cupo al Mundial. Asimismo, Paola Pérez y Mauricio Arteaga, en los 20.000 metros marcha, se colgaron la medalla dorada al establecer una marca de 1 hora 32 minutos y 26 segundos y 1 hora 24 minutos y 40 segundos respectivamente. Las medallas de plata fueron para Andrea Calderón en los 800 metros planos con un tiempo de 2 minutos y 7 segundos y la velocista Tenorio, quien repitió podio en la final de 200 metros al establecer un tiempo de 22 minutos con 90 Segundos. Las medallas de bronce las consiguieron Joana Ordóñez en los 20.000 metros marcha, con un tiempo de 1 hora 38 minutos y 13 segundos. Andrés Landeta en el salto triple, con una distancia de 16 metros 30 centímetros. Y el equipo de postas 4 por 100, conformado por Ángela Tenorio, Marisol Andazuri, Juliana Angulo y Romina Cifuentes quienes establecieron una marca de 44 minutos con 53 segundos. En total, el país andino ganó cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, ubicándose en el séptimo lugar del evento. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. May alcanza un acuerdo de gobierno con el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Theresa May y Arlene Foster han alcanzado finalmente un acuerdo que permite a los conservadores gobernar en minoría en el Reino Unido. Foster dará su apoyo a cambio de unos 1.300 millones de euros para infraestructuras sanitarias y de educación en Irlanda del Norte. El Partido Democrático Unionista, que hace un mes era marginal en el panorama político británico, se ha vuelto crucial para que Theresa May pueda gobernar al haber perdido la mayoría absoluta. Today... Hoy hemos llegado a un acuerdo con el Partido Conservador sobre el apoyo de gobierno y parlamentario que facilitará un gobierno estable por el interés nacional del Reino Unido en este momento crucial. Después de nuestras negociaciones, el Partido Conservador ha reconocido la necesidad de una mayor financiación para Irlanda del Norte, dada nuestra historia única y las circunstancias de las últimas décadas. Damos la bienvenida a este apoyo financiero de mil millones de libras esterlinas para los próximos dos años, además de una mayor flexibilidad respecto a casi 500 millones de libras previamente acordados con Irlanda del Norte. El ejecutivo de May necesitaba el apoyo de los 10 diputados del conservador TUP norirlandés, tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales del 8 de junio. Este acuerdo garantiza la gobernabilidad, pero complica los frágiles equilibrios en el Ulster. Las fuerzas de silla democrática, las llamadas FSD, apoyadas y armadas por los Estados Unidos, avanzan por la periferia de Raqqa, combatiendo a los yihadistas del grupo Estado Islámico. Este domingo las FSD dijeron haber reconquistado el barrio de Alcadesia, al oeste de la considerada capital del autoproclamado califato. Pero este lunes el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos apunta que los combates continúan todavía en esta zona, aunque el grueso de los enfrentamientos se localiza en la ribera sur del Eufrates. En la norte esperan ya las calles de Raqqa. La ofensiva para retomar esta ciudad siria de las manos del Grupo Estado Islámico empezó el pasado 6 de junio con apoyo aéreo y fuerzas especiales estadounidenses. Amigas y amigos, aquí concluimos la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Conmigo será hasta el día de mañana a la misma hora. Que tengan una excelente noche y un buen descanso.